Buenos días a todos y a todas, como siempre agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa, ya niega. Bueno, pues me acompaña nuestra parlamentaria andaluza Elena Cortés y nuestro alcalde de Carcahuay, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo. Y bueno, estamos aquí por, para denunciar una cuestión que para nosotros creemos que es fundamental en un contexto pues muy muy complicado. Y es denunciar que por parte de la Junta de Andalucía, por parte del gobierno del PSOE de Susana Díaz y con el peneplácito y el apoyo de Ciudadanos, pues se ha derogado el programa extraordinario para la ayuda a la contratación de Andalucía. Un programa que suponía eh, un importe muy importante y sobre todo un elemento fundamental para intentar paliar la situación que sufre Andalucía de exclusión y de pobreza. Y de forma, en, bueno, en la hoja de ruta neoliberal, este gobierno de Andalucía que se está convirtiendo en el adalid de las políticas neoliberales, pues han tomado la decisión de suspender tal programa. Por lo tanto, entendemos que es un grave, un grave error porque en este falso discurso de la recuperación económica cuando en la provincia de Córdoba, según los datos que tenemos, el 43% de la población de la provincia está anclada en una situación de pobreza extrema, con esos datos, mientras la Junta de Andalucía en un programa fundamental para ayudar a aquellas familias, aquellos trabajadores, a aquellas trabajadoras, a aquellas personas que están en una situación de pobreza extrema, pues la idea la magnífica idea por parte de la Junta de Andalucía en esa en ese plan neoliberal que, que están cumpliendo y que bueno y que por parte del Ibex 35 le estarán dando la enhorabuena pues suspenden este este programa y es fundamental porque los ayuntamientos que están siendo en el mejor de los casos la única manera de poder intentar paliar la situación que sufren sus vecinos y sus vecinas, la gente normal y corriente, para poder llegar a los barrios, que bueno, que todos sabemos lo que está la situación de pobreza, pues por parte del ayuntamiento, pues un programa que era fundamental para poder paliar esa situación, pues ha sido derogado. Por lo tanto, nosotros queremos poner encima de la mesa que por parte de nuestra parlamentaria se han hecho varias gestiones, varias denuncias y varios recursos institucionales ante tal programa, y la respuesta por parte de la, de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Empleo de, y de la Consejera de Empleo es la derogación del mismo. Y bueno, nosotros, pues en, esa, en ese plan de denuncia de pobreza de la, de la provincia de Córdoba, de la situación de la alta tasa de desempleo de la provincia de Córdoba, de los procesos de desindustrialización de la provincia de Córdoba, de los problemas de despoblamiento. ...de la provincia de Córdoba... ...pues la Junta de Andalucía... ...en ese plan neoliberal... ...como máximo representante... Eh, y como su máxima Dalí, su máxima expresión en Susana Díaz, pues sigue con esa con esa hoja de ruta y por lo tanto, por, por parte de Izquierda vamos a seguir en esa denuncia y en intentar darle la vuelta a esta situación que entendemos que es muy grave y que, como siempre, viene a atacar a la gente más, más humilde y más trabajadora de, este, de esta provincia y de este pueblo. Bueno, dicho esto, yo sin más voy a darle la palabra a nuestra parlamentaria andaluza, Elena Cortés, que explicará con más detalle... ¿Cuáles han sido las iniciativas y cuáles han sido las respuestas y las nefastas respuestas que nos han trasladado por parte de, de nuestros eh, representantes públicos en el Parlamento andaluz y, por desgracia, pues con estas nefastas consecuencias? Bien, pues buenos días también. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Eh, lo comentaba Sebastián. Eh, en el año 2014 se aprobó un decreto ley para eh, la solidaridad de los andaluces en ese decreto ley se contenían una serie de medidas en los que el gobierno andaluz de la anterior legislatura puso una buena parte de la carne en el asador a ver cómo cambiábamos una realidad de riesgo de pobreza y de pobreza que existía en Andalucía y que lamentablemente sigue existiendo y en ese decreto ley se regulaban entre otros dos programas que eh, eran una herramienta fundamental para los ayuntamientos ...para poder eh, abordar esas situaciones de riesgo de exclusión social... ...o de exclusión social de su población. De ese decreto ley el Gobierno ha derogado dos programas. Ha derogado el programa de suministros mínimos vitales... ...con lo cual los ayuntamientos ya no tienen la posibilidad... ...de poder eh, de financiar gastos absolutamente imprescindibles... ...para el desarrollo de una vida digna de sus vecinos y vecinas... Y, por otro lado, el otro día, en el pleno de la semana pasada, a una pregunta, en este caso, a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, que era la que gestionaba hasta ahora el conocido como PEACA los acrónimos en San Telmo son extraordinarios, ¿eh? plan extraordinario para la contratación en Andalucía, lo que la consejera manifestó claramente es que también se había derogado ese programa, que también formaba parte de ese decreto ley del año 2014. Y en ese programa extraordinario de ayuda a la contratación que también gestionaban los ayuntamientos de Andalucía, lo que eh, se trasladaba era un dinero a los ayuntamientos para que los ayuntamientos establecieran contratos a aquellas personas que en sus municipios, el alcalde de Carcaboy lo puede contar ¿no? como muchos alcaldes de la provincia de Córdoba, pues acuden a la administración más cercana cuando tienen unas dificultades materiales de desarrollo de su vida. ...el empleo o, en este caso también, los suministros mínimos vitales. ¿Qué es lo que queremos denunciar? Bueno, pues queremos denunciar que el Partido Socialista de Andalucía... ...se ha creído su propia propaganda... ...se ha creído que Andalucía ha salido de una situación de crisis social... ...cuando los datos efectivamente demuestran... ...que Córdoba tiene un 43% de población en riesgo de pobreza... Y eh, bueno, pues ahí te tenemos también los datos de los salarios. ¿eh? En torno al 40% de la población eh, de Córdoba que trabaja cobra menos de 343 euros, decía el otro día un informe de, eh, hecho publicado por eh, la cadena SER. Eh, bueno, pues es lamentable que el Partido Socialista eh, se crea su propia propaganda y, sobre todo, que deje en la estacada a los alcaldes y a las alcaldesas y a las personas que tienen o están en riesgo de exclusión social. El PAC ahora mismo, eh, en la convocatoria del año anterior, se está desarrollando en los ayuntamientos, pero esta pregunta nace ante la preocupación de varios alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida. Porque el año pasado, por estas fechas, ya habían salido los criterios para la convocatoria del año eh, anterior. Con lo cual, ante esa falta de convocatoria y de los criterios para el reparto del dinero, hicimos la pregunta al Gobierno y el Gobierno nos respondió que el plan está eh, derogado. Bueno, pues el Partido Socialista eh, deja la estacada a la gente con menos recursos. y a la gente con más dificultades para llevar, sacar adelante su vida, a pesar. ...del de discurso eh, falso, como podemos co comprobar... De, eh, bueno, pues ...de que aquí nadie se quede atrás en la salida de la crisis... ...ni hay tal salida de crisis... ...y el Partido Socialista está dejando atrás... Y ...en la cuneta y en la estacada... ...a muchas familias que están en riesgo de exclusión social. En otro orden de cosas quería también trasladarle... ...creo que se los ha repartido Ana... ...una proposición no de ley que aprobamos ayer... ...en Comisión de Igualdad y Políticas Sociales... Y es que eh, el municipio de Montilla, un municipio que conocen más de 20.000 habitantes, es el único municipio de Córdoba, y yo me atrevería a decir que de Andalucía, con ese volumen de población, que no tiene, no cuenta con plazas residenciales concertadas o públicas. De manera que solamente hay una residencia, en este caso privada, que no tiene concierto y por lo tanto, pues, como supondrán, ¿no? el, pre el precio de la plaza para poder estar en esa residencia escapa con mucho a la media, ¿no? a las posibilidades de la media de pensión y de la media de salario que tenemos en esta provincia. Eh, una proposición no de ley que eh, insta al Consejo de Gobierno a dos cosas. En primer lugar, a contemplar en el mapa de servicios sociales Suficientes plazas residenciales en Montilla y en la zona básica para que efectivamente Montilla pueda contar bien con plazas públicas, bien con plazas concertadas, en un plazo lo más breve de tiempo posible, teniendo en cuenta que desde que empezó la autonomía en el año 82 la Junta no ha hecho nada. ...en Montilla con respecto a plazas residenciales... ...para personas mayores... ...ni en cumplimiento de la ley del 88 de la Ley de Servicios Sociales... ...ni en cumplimiento de la Ley de la Dependencia... ...ni en cumplimiento de la nueva Ley de Servicios Sociales... ...del año 2016... ...y por otro lado, mientras eh, contempla en el mapa de servicios sociales... ...las necesidades de, de plazas, de equipamiento y de infraestructura... ...que permitan a la población poder materializar sus derechos... Eh, ...en cuestiones sociales... Eh, ...lo que le planteamos al Gobierno... ...es que resuelva de manera inmediata... ...la falta de recursos del sistema andaluz... ...de servicios sociales en Montilla... ...bien eh, concertando la residencia que actualmente hay... ...o bien con aquello que eh, desde el Gobierno andaluz... ...les parezca razonable... ...lo que desde Izquierda Unida denunciamos... ...y no nos parece desde luego eh, razonable... ...es que una ciudad como Montilla... ...no tenga esas plazas residenciales... ...esto significa lisa y llanamente que los vecinos y vecinas mayores de Montilla que quieran estar en una residencia que puedan pagar tienen que salir de su municipio con el desarraigo que eso supone o, por otro lado, que las mujeres, para evitar ese desarraigo, sigan haciéndose cargo de la carga de cuidados que supone cuidar a una persona eh, mayor. Eh, tengo que decirle, eh, lamentablemente, que en el punto número dos el Partido Socialista se abstuvo no votó a favor de él mismo y también, y con esto ya termino, le doy paso al alcalde de Carcagüey, eh, denunciar que la ley de servicios sociales nueva que aprobamos en el año 2016, diciembre del año 2016, establecía que el Gobierno tenía que aprobar el mapa de servicios sociales en diciembre del 2017. A día de hoy, julio del 2018, nada sabemos de ese mapa de servicios sociales, que se supone que va a contemplar qué equipamiento e infraestructura hacen falta en Andalucía para atender los derechos de la eh, población eh, que vienen contemplados en la Ley de Servicios Sociales. Uno de ellos son las plazas residenciales, pero no solo, centro de estancia diurna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Gobierno ha incumplido el plazo que el Parlamento le dio para aprobar esta ley y lo peor es que eh, no tenemos a la vista cuando el Gobierno va a aprobar este plan o este mapa de Servicios Sociales de Andalucía. Cuando los ayuntamientos le reclaman al Gobierno andaluz equipamiento e infraestructura, que se lo llevan reclamando tiempo, o la apertura de aquellos equipamientos que están cerrados por falta de concierto de la Junta, el Gobierno andaluz le remite a este mapa y el Gobierno andaluz la verdad es que no sabemos a qué está dedicando su tiempo, en este caso la Consejería de Igualdad, desde luego no a aprobar el mapa de servicios sociales eh, como contemplaba eh, la ley aprobada. Nada más, yo les paso con el alcalde de Carcobo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo me ratifico en las palabras de mis compañeros y sobre todo para agradecer a nuestra parlamentaria Elena Cortés su rápida respuesta ante las demandas de, de todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba porque esto es un problema que no solo afecta a, a los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida o sea, gente en riesgo de exclusión social y gente que lo está pasando mal y que no se va a poder beneficiar de este plan de ayuda a la contratación lo hay en los pueblos que gobierna el PSOE lo hay en los pueblos que gobierna el PP y por supuesto en los que gobierna Izquierda Unida nosotros por ejemplo, como ejemplo de, de este atropello ...y de esta mala gestión, pues vamos a dejar de, de recibir 18.600 euros aproximadamente... ...que es lo que recibimos en 2017... ...de hecho todavía estamos contratando gente de, de este plan de ayuda a la contratación... ...nosotros en Cargavoy, pues hemos, hemos hecho nueve contratos de dos meses... ...que la verdad que eh, hacen mucha falta y ayudan muchísimo a estas familias... ...que por los requisitos que pide el plan... ...son familias que realmente están en riesgo de exclusión social... ...están en el umbral de la, de la pobreza... ...y están pasándolo realmente mal... ...son gente que con hijos a su cargo... ...familias que, que no llegan a fin de mes... ...que esto es una, una ayuda, un apoyo... ...que daba el gobierno andaluz... ...que era de un plumazo, se lo han cargado... ...ya de hecho hay gente preguntando por el siguiente plan... ...cuando van a salir eh, la convocatoria... ...cuando tienen que presentar solicitudes... ...y ahora seremos los alcaldes y alcaldesas... ...de la provincia de Córdoba... ...los que daremos la cara... ...por la Junta Andalucía diciendo no... ...señores y señora esto se lo ha cargado... ...Susana Díaz se lo ha cargado las políticas neoliberales de la Junta de Andalucía y no van a tener eh, ustedes la herramienta y el, y el apoyo y la ayuda de estos planes son planes que, que realmente estaban destinados para eso, para las personas que tienen más problemas para salir de esta crisis de la que no hemos salido casi nadie, que no nos vendan esa historia porque no es cierta ni es real y eso se ve en el día a día de los pueblos de nuestra provincia en concreto en Carcaboy pues de hecho nueve familias como este año el año que viene no tendrán esta, esta ayuda económica y sobre todo esta ayuda laboral para, para salir de la situación en la que se encuentran porque lo que estamos seguros es que todo el mundo quiere salir de esta, de esta situación en la, que, en la que nos encontramos y yo un breve apunte como ha comentado Elena Cortés respecto a, a los centros de día la residencia de mayores eh, nosotros en Carcaboy tenemos también un centro de día precioso un edificio extraordinario nuevo a estrenar de hecho, no se ha abierto prácticamente. Está cerrada a cal y Canto, porque la Junta pues, no concierta plaza ni... y nos remite a un mapa de recursos que yo sinceramente creo que es un, un cuento chino o que nos están vendiendo la moto, porque ese mapa de recursos nunca llega. Nunca llega, lo solicitamos. Carcabuey, Nueva Cartella, Bar del Río, que está en una situación similar con centros de día cerrados. Gente de nuestros pueblos reclamándonos esas plazas de esos centros de día y que tienen que coger a sus familiares y llevarlos a otros sitios, a otros pueblos donde sí encuentran estas plazas. Nosotros venimos aquí a denunciar esta situación porque bueno, consideramos que es insostenible que desde, tanto, desde hace tantos años ...no solucionen este, ni hagan este mapa de recursos... ...no creo que sea una cosa tan complicada... ...pero claro, hay que tener voluntad política... ...y la Junta de Andalucía está demostrando con hechos... ...no con palabras, pero sí con hechos... ...que es lo importante y es lo que le queda a la gente... porque pues no apuesta por, por las políticas sociales... ...ni por unas políticas verdaderamente de izquierdas... Que, ...que ayuden a las familias que lo están pasando mal... ...a las familias que tienen eh, cargas con, su, con sus mayores... ...y a fin de cuentas pues son los grandes perjudicados... De, de todo este tema, tanto en la derogación de, de programas como ayuda a la contratación o como suministros mínimos vitales, como la no la inacción que está teniendo el gobierno andaluz eh, en la creación de este famoso mapa de recursos que nadie sabemos cuándo llegará. Sí, muchas gracias. No, solamente aclarar, los 18.600 euros que recibieron el año pasado con el concepto de ayuda que, era, que hablaba del PAK y... Sí, de... sí, para, no, no, solamente de ayuda a la contratación, para formalizar estos solamente contratos. De ayuda a la Exactamente, para formalizar estos contratos. Nosotros en otras ediciones hemos hecho, por ejemplo, 18 contratos de un mes, que es lo que daba con ese dinero, y desde hace dos o tres años venimos haciendo los nueve contratos de dos meses. ¿Por qué eh, tomar esta decisión? Que eso cada uno puede... Nosotros entendemos que dos meses a esa familia le sacan, le hacen sacar un poco más la cabeza porque económicamente pues eh, suelen ser familias con a lo mejor con deuda, con eh, facturas atrasadas y también pues tienen que comer, tienen que vestirse y el un mes a lo mejor se queda corto, entonces entendíamos que era preferible ayudar a las nueve familias durante dos meses que, que 18 durante un mes. Pero bueno, eso ya es decisión de cada, de cada ayuntamiento y ese dinero era exclusivamente de, de ayuda a la contratación 2017. ¿Y el, no sé si tenéis el dinero que ha recibido gracias de este programa, el último ejercicio? El, yo lo he buscado y no lo he encontrado Pero el global del programa Estaba en torno a 200 millones ¿En toda Andalucía? En toda Andalucía yo he, intentado buscar, sí, he intentado buscar Córdoba Pero No lo he encontrado Porque sí. los presupuestos que no viene por provincia ¿Y el dinero que se da? ¿Según lo que se pida? ¿O según las necesidades de cada municipio? O cómo, ¿Cómo va? o sea Por ejemplo, yo de te Pero tengo aquí no va. hay familia o funciona Va, en, va en función de la población ¿Vale? Entonces, eh, cuanto más población, más dinero y más contratos puedes tú formalizar. Presenta un proyecto, por ejemplo en nuestro caso, era un proyecto donde se han hecho eh, contratos para limpieza viaria y para mantenimiento de parques y jardines del municipio. Y esas personas pues se destinan a, a esas labores y, y a esos trabajos. Y la verdad pues que era una ayuda. Eh, Bastante buena, tanto para esa familia, sobre todo, como para el ayuntamiento, para, para el día a día y para el, para el trabajo. En Córdoba, por ejemplo, el PH se ha utilizado para la recogida de las naranjas, donde se han contratado, como habéis podido ver, ¿no? Durante, a mucha gente que, que lo necesita. Entonces, en lugar del gobierno andaluz apostar, ¿no? En, en eso que nos venden de recuperación económica por in, porque en lugar de 200 millones se pueda duplicar porque esas necesidades están, ¿no? cuando las encuestas te dicen que el 43% de la población está en riesgo de pobreza esto es que es verdad, en lugar de aumentar el presupuesto del programa y posibilitar que los ayuntamientos, el a 9, puedan acoger a 20 familias que seguro que hay en Carcabuey, lo que hacen es derogar el, el programa no, no hay otro que, que, que no, sea sí. similar. ¿no? Bueno, lo que la consejera planteó es un desideratum. Lo que planteó es que el dinero se había pasado a empleo, a la Consejería de Empleo, y que la Consejería de Empleo ya vería cómo lo hacía. La realidad de la Consejería de Empleo es que no da pie con bola. O sea, no es capaz ni de sacar los cursos de formación adelante ni les digo ya ponerse a revisar un programa, a establecer nuevos criterios y un reparto. O sea, la realidad es que el año 2018 ese programa está derogado por información del Gobierno y eh, bueno, de empleo de la Consejería de Empleos, que no podemos esperar. Nada, porque es que ni los cursos de formación han sido capaces de ponerlo en marcha. No les hablo ya del plan industrial famoso de los presupuestos del año 2017, que también tenían un presupuesto de 200 millones de euros, del que no sabemos absolutamente nada, ni en esta provincia, ni en ninguna provincia de Andalucía. O el, o el desavisado de los planes de empleo famosos 30 plus y joven, que llegaron tarde mal y, y de aquella manera, se comieron un año por, para sacarlo a caballo entre uno y otro, y que al final, pero con, con, los, con los requisitos que pide la ayuda de la contratación que son la verdad bastante restrictivos en cuanto a ingresos, en cuanto o sea que, que las familias que se acogen a este programa realmente es porque los recursos económicos de los que disponen son totalmente insuficientes. Programa similar que saque la Junta de Andalucía no hay. Vamos, dárselo a empleo es como darse una trituradora de políticas. No hay de empleo no sale vida inteligente desde el punto de vista ¿no? de, de poner en marcha programas o una política que se pueda llamar inteligente a la a la, ¿no? Entendiéndolo como la manera de resolver los problemas que tiene una buena parte de la población cordobesa y andaluza.